una historia y te la quiero platicar había una vez este un rey verdad un rey este que su que su valor este número uno era él quería ser este significante o sea sentirse que él significaba algo y, y él quería ser un ejemplo para él mismo y para otros entonces este él decidió construir un castillo bien grande verdad y dijo gigantesco, así bien bien este bien lujoso, con oro en las paredes y de los mejores muebles. Y pues todos sorprendidos, ¿verdad? Este, oh, mira un castillo que construyó el rey. Entonces el rey este parado afuera del castillo viéndolo, pensó y dijo, "Qué bonito es mi castillo", dijo, "Pero pues cualquiera puede construir un castillo", dijo, "Mejor voy a construir otro castillo." Entonces Construyó otro castillo, ¿verdad? A un lado de ese castillo. Entonces, también, así bien grandísimo, bien bonito el castillo. Eh, con ventanas y en la noche parecía todo de cristal cuando prendía sus luces por afuera. Entonces, pues, toda la gente, oh, usted, mire, su majestad, usted sí, de veras, usted este es, eh, es un señor, pues, un señor muy poderoso, muy inteligente, ¿no? No hay personas como usted, mire, no solo construyó un castillo, sino construyó dos castillos, uno al lado del otro. Y él, pues, el, el rey, este, se sentía, pues, significante, que él significaba algo, se sentía él un ejemplo para él. Y, eh, y pues sentía satisfacción que también estaba siendo un ejemplo para otros, verdad. Entonces eh, estaba parado viendo sus castillos, verdad. Entonces dijo, ¿sabes qué? Este, dos castillos, tengo dos castillos. Dijo, pero yo pienso que otra persona puede construir dos castillos. Dijo, ¿qué más puedo hacer? Dijo, no, no. Dijo, no estoy satisfecho. Dijo, no me siento, no me siento único. No me siento especial, dijo. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, este, una persona se acercó al, al rey y le dijo: Mire, su majestad, ahí hay un monje, dijo, que anda en las calles, dice, caminando, dice. Eh, él, él no tiene, pues. No tiene un lugar donde quedarse, él eh, no se queda a ningún lado, él anda de un lugar a, de un lugar a otro, solamente, pues dando consejos a la gente, y, y se queda un tiempo, una noche aquí en la calle, y luego se mueve a otro lugar, y luego se va a otro, a otro pueblo, y, este, y el rey dijo, pero eso, pues, ¿por qué me dices eso? Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ese monje carga una lámpara. Dijo, carga una lámpara, y esa lámpara es mágica. Entonces, uh, dijo, cuando... Alguien le pide un deseo a esa lámpara, esa lámpara no solamente le concede el deseo que la persona le pide a la lámpara, sino que la lámpara le concede dos, des dos le da dos cosas de ese mismo deseo. Entonces el, el rey dijo, oh, eso, eso está grandioso, dijo, este, me imagino lo que yo podría hacer con esa lámpara, dijo, yo podría hacer muchísimas cosas en el mundo para la gente, sentirme único, especial, ser un ejemplo para mí y para otros. Me dijo, tráigame a ese monje. Entonces ya este van sus, sus sirvientes, ¿no? sus soldados. Y ya este van y le traen al monje. Y ya Rey le dice, sí, mire usted, este, me han, estoy, este, estoy impresionado por lo que cuentan de usted. Que usted es una persona feliz, aunque pues usted solamente tiene su, tiene su ropa que trae puesta, y tiene su cobija, y tiene su lámpara, dijo. Este, y está usted siempre feliz, este, platicando con la gente, dijo, y toda la gente habla de usted con mucho, con mucho orgullo, me dijo, dígame, este, dígame, qué, qué, qué es lo que le hace hacer eso, y el monje dijo, pues sí, dijo, sí, su majestad, mire, pues, primeramente, yo no me siento, pues, digno de estar aquí ante su presencia, usted es un rey poderoso, yo solamente soy un monje, soy un monje que solamente cargo pues con mi ropa sucia, de verdad, y, eh, y con mi cobija para, para taparme en la noche y, y mi lámpara. Y el rey le dijo, sí, me dijo, yo sé, dijo, y mire esa lámpara que usted carga, eh, pues es una lámpara muy grande para usted, mire, yo creo que le ha de pesar mucho y yo este yo le puedo dar una lámpara más pequeña y más bonita que la que usted carga, así para que no le cargue tanto y no le pueda pues, lastimar la espalda estarla cargando su lámpara. Démela y yo le doy una, una mejor lámpara con más valor. Y el monje dijo, mire su majestad, eh, yo, no quiero, yo, yo no quiero hacerlo sentir mal, pero esta lámpara para mí en verdad... Eh, no tiene valor para muchos, pero para mí significa mucho, dijo, porque fue un regalo, dijo, y yo quiero ser una persona íntegra de las personas, de la persona que me lo dio, y pues la quisiera conservar. Y el, el rey le dijo, eh, sí, entiendo, este, pero mire, este, le doy dos lámparas, se puede llevar las dos lámparas, y están más pequeñas y más bonitas, mire, hasta tiene diamantes. El monje dijo, mire su majestad, no, no pretendo eh, contradecirlo en lo, que usted, en lo que usted me dice, pero para mí esta lámpara no tiene valor, solamente la quisiera, la quisiera tener conmigo. No se moleste, por favor. Y el monje se fue caminando, ¿verdad? Se alejó del rey. Y no, pues el rey, que se le sube, que se le sube la temperatura, ¿no? Se pone bien furioso el rey, enojadísimo. Y dice, ¿este cómo es capaz de negarme algo, de negarle al rey? Dice, yo significo algo. Dice, ¿cómo se atreve? Y luego manda a traer a sus, a sus, a, a sus guaruras. Le dicen, a ver, ustedes vengan para acá. Ven aquí el monje que va allá. Sí, alcáncenlo, dice, y quiten la lámpara como de lugar y tráiganmela y no pues se van los este los guaruras no e, y agarran al monje entonces este pues le ponen una le ponen una buena una golpiza al monje y le quitan la, la lámpara verdad y ya se la traen al rey y no pues el rey bien contento verdad con su lámpara dice wow dice esto es increíble que tenga esta lámpara en mi mano en mi poder en mi posición entonces este se mete a su cuarto el, el rey cierra las puertas A todos les dice Aléjense de aquí déjenme solo déjenme solo Váyanse Váyanse Yo quiero estar aquí con mi lámpara Y ya cierra las puertas Con candados por adentro ¿Verdad? Y ya el, el rey bien Bien emocionado Este Agarra la lámpara en sus manos Y le dice Lámpara maravillosa Le dice Dame Cinco, cinco kilos de oro y luego le dice la lámpara, sí su majestad, pero para qué quiere tener cinco, si usted puede tener diez. Y el rey dice, diez, sí, dame diez, dame diez, diez kilos de oro. Y luego le dice la lámpara, pero su majestad, para qué quiere tener diez, si usted puede tener veinte. Y, y el rey dice, Sí, dice, eso sí, dice, esto es increíble, dice, híjole, lo que yo voy a hacer, lo que yo me voy a convertir Voy a tener todo lo que quiera, todo lo que he soñado, hasta, hasta lo que no he soñado lo voy a obtener Y dice, dame mil kilos de oro Y le dice la lámpara, pero su majestad, usted tan inteligente, tan poderoso Dice, usted se merece más, ¿por qué no dos mil kilos de oro? Y el rey el rey no, el rey se cae se vuelve loco de emoción, ¿verdad? Le dice, entonces, dame 500 kilos de oro. Y le dice el, le dice a la lámpara, pero su majestad, dice, eso está bien, dice, usted puede tener más de 500 kilos de oro. Dice, es más, dice, ¿por qué no pide 100, por qué no pide 100 mil kilos de oro? Y el rey dice dámelo los mil kilos de oro, dame todos los oros que te puedas imaginar. Dice, y dame también 10 mujeres de las más bonitas que tengas, de las más bonitas que existan en el mundo. Y dice la lámpara, pero Su Majestad, dice, usted que es todopoderoso, usted que es admirado, dice, ¿para qué quiere 10 mujeres cuando usted puede tener 100 mujeres? Así estará ocupado por mucho tiempo con sus mujeres. <risa> <risa> y el, el, este, el rey no, pues andaba, este, quería más y más y más Pidiéndole más a la lámpara y más Y así este se pasó todo el día con su lámpara encerrado Se pasó un día, dos días, tres días con su lámpara Obsesionado en, en, en querer encontrar más, en, en querer más y, y al cuarto día, el rey se murió de hambre <risa> por estar ahí encerrado buscando más y se acabó la historia ¿cómo ves? pero esto tiene un mensaje muy poderoso ese mensaje es que la gente siempre está buscando tener más y más y más tratando de ser únicos, tratando de ser un ejemplo para uno, para otros, con cosas materiales. Y se obsesionan en eso. Y así se les va la vida. Se mueren y no disfrutaron lo mejor de la vida. Entonces, por eso dije que lo que estaba haciendo Alanis no estaba bien. Que me parecía muy mal. Bueno, pues, jefe, esta, esta historia fue dicha por el gran señor llamado Tony Robbins.